este partido internacional lamentablemente Paco González también me va a acompañar en los comentarios técnicos hoy estamos todos con España que tendrá delante a los suizos estos jugadores representan a sus países qué gran orgullo pero qué gran responsabilidad la suya pocos son los elegidos que llegan a vestir la camiseta de la selección los ojos de todo su país están pendientes de lo que ocurre hoy aquí Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta. Hoy oh, parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. Oye, Paco, tú y yo somos ya abuelitos, pero ¿cuánto tiempo se lleva jugando al fútbol? Pues ha jugado a algo parecido en muchos sitios durante toda la historia, pero como lo conocemos ahora, Manolo, las primeras reglas oficiales son de 1863 en Inglaterra. Mira, Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. Rueda la bola, la Roja la ha encargado de dar el pistoletazo de salida al partido. visión de juego la defensa ha estado mejor y se lleva el balón Rodrigo Miquel Merino el pase no le sale como esperaba avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie Rodrigo Adama tiene mucho terreno libre por delante. Rodríguez entra con mucha fuerza pero no roba la pelota. Será saque de banda. El Beldi. A Kanji. Shaka. Shakiri. Se escapa hacia la portería. Regresan a la carga. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¿Qué eh, me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego encarado al portero y pumba. ¡El balón se pone en juego, recuerden! ¡Por ahora va ganando el equipo español! ¡Madre mía, para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Está buscando apoyo! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! Tiene toda la banda a su disposición. Pase que se adentra con mucho peligro. Y despeja el peligro. Brelen voló. El árbitro aplica la ley de la ventaja para Suiza. Recupera Busquet. Pase con mucho peligro. Adama. Vaya parada del portero, es un gato que evita el chicharro! Increíble Marolo, no se ven paradas como esa todos los días. Un corner de manual, cuelga la bola al área, pero lo despeja. Torres, ojito con ese pase, un toque de habilidad, bloquea bien, Rodríguez, Shaka, Seferovic, ya lo saben mientras tienen la pelota, el rival no te ataca, Coge el balón, suelto. Rodrigo. Ahí van en busca del gol. Se queda con la pelota, buena acción defensiva. Pase a la zona de peligro. Falla por completo en el pase. Han presionado sin parar y han obligado a los rivales a rifar el balón. ¡El balón se pierde por la banda! ¡Sacará la selección española! ¡Rodrigo! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Miquel Merino! Busquets con el balón. ¡Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear! Atención, saque de banda. La pelota tocado en uno de los contrarios. El Beldi. Saque lateral. Adama. Bosquet con el balón. Intenta buscar el apoyo corto. El árbitro pita falta por del equipo español. Veamos ese centro con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Golpea la pelota en el oh. rival. Qué parada del cancerbero. que le pasa al rival y pierden el balón la pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Brelem voló ¡Atención, que el pase es robado! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Seferovi, Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Intercepta el pase. Busca el hueco para chutar. El guardameta ataja el tiro. Cuidadito que cambia la posición. Adama. Ahí recibe el apoyo. Chuta. Yeah. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. ¡Shaka! ¡Brelen voló! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! El equipo local va ganando y todos son alegría. Pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo. Lógicamente aquí cada uno juega con sus armas, Manolo. El que debe poner orden y añadir lo que sea necesario es el árbitro. Suiza se lanza al ataque para intentar cazar. Algún golito. Toca la bola buscando la banda. Allá va con ganas de comerse al rival. Centro al área. Consiguen resolver la situación sacando el bola. Por la línea de fondo, por tanto, córner. El público quiere cantar gol y podría ser con este córner. Lo están buscando. Balón en juego que saca al área. Prometía mucho, pero nada. shaka Corta la jugada Busquet. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Los están bailando, qué gran jugada colectiva. Adama. Ojito con ese pase. Puede intentar disparar. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Simaron, una parada rutinaria para él. Lleva la pelota buscando alguien que la remate. A ver, se valora la espalda en la zaga. Adama intercepta el disparo. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Prelen voló. El pase es interceptado. Busquez con el balón. ¡Qué bien están jugando por la línea de Cal! Lo están intentando por el costado. Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa. ¡Brelen voló! El balón cambia de equipo. Ojito, que estación tiene buena pinta. Miquel Merino, Rodrigo. Merino, balón al área, a ver a quién le llega. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Aleja en el peligro, pero el rival consigue la bola. ¡Nadie consigue pararlo! ¡Seferovic! ¡Pero por Dios! Tenía delante la portería y la manda Cuenca Tranquilízate Manolo que no estás jugando tú Pero sí, la definición ha sido horrible Manda el balón al costado ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Estos tíos saben lo que se traen entre los pies. El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. Campaña. La jugada lleva peligro. ¡Pero hombre de Dios! ¡Vaya fallo! Char. Shakiri Shaka Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Seferovic Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Un corte soberbio. Busquets. Adama. Cambio de roles, ahora toca defender. Campaña. Seferovic. Buen pase buscando la espalda defensiva. Pase peligroso. Shaka. ¡Gol! Volvemos a la tabla, nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Falta a favor del equipo de Suiza. Ojito con ese pase. en voló. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Muy buena presión en campo contrario. Sakiri. Esa parada merece una estatua, amigos. ...Sakiri ejecuta el córner... ...peligro disipado y los jugadores recobran el aliento... ...oportunidad inmejorable... ...Si se adelanta... rechazo del portero... ...madre de mi vida la que acaba de aliar el guardameta... ...falta a favor de la selección de Suiza... Esta falta está a distancia de Pepinazo, pero cuidado que este la rompe. El árbitro pita córner un gol ahora, besaría el empate. Seferovic. El tiro queda nada tras el desvío. Pierden el cuero. Shakiri. Y el asistente levanta el brazo. Para que luego diga Manolo que ser juez de línea no es una profesión de riesgo. Vaya, ataque, acaba de cortar. Bien anulado, por cierto. Pues nada, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Ha visto bien a su compañero. La saca el portero pero queda muerta. La presión en ataque ha funcionado. Attención, chuta y. El portero consigue agarrar el balón. Se estarán lamentando por esa última ocasión desperdiciada. ¡Qué locura de encuentros! Que puede pasar cualquier cosa. Parece que la Roja está enfilada hacia la zona de peligro. Pone el esférico al primer palo. Cuelga la bola al área, pero lo despeja. un balón en la zona de peligro. Shakiri ejecuta el corner. De corner a corner. Y saco porque me toca. Sakiri No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Acabarán lamentando esta oportunidad fallida. El centro llegó a su destino, pero el remate no estuvo a la altura. Seferovic. O en balón a la zona de peligro. No ha conseguido controlar el esférico. ...Miquel Merino... ...buen pase buscando la espalda defensiva... ...que va, que va, que va, que va para adentro... ...han conseguido alejar el peligro... ...era una buena oportunidad... ...España continuará su jugada de ataque... ...con un saque de banda... ...Rodrigo... ...hoy está en estado de gracia... Todos sus pases llegan a su destino. Rodríguez. Madre mía, este tío tiene rayos X. El balón se ha ido por línea de fondo. Saque de puerta. Hasta ahora el partido no tiene la intensidad de un encuentro de competición, pero está resultando bastante interesante, ¿no te parece, Paco? Sí, Manolo, es que estos partidos internacionales siempre son entretenidos porque permiten confrontar maneras distintas de ver el fútbol. Suiza quien pone la pelota en movimiento, 45 minutos por delante intercepta el disparo y tenemos otro saque de esquina y mira que van ya unos cuantos Sakiri ejecuta el córner Despeja del centro Shaka. Ha bloqueado justo delante de la portería Bosque se la da en bolo El portero atrapa con seguridad Deja patente su calidad Pase ah, que se adentra con mucho peligro no ha dudado en sacarse la pelota de encima. Van empatados a todo. Goles, posesión, ganas, ímpetu. Como me gustan estos partidos. Busqué. Busqué le pasa al rival. Se abren las opciones para la contra. Tanta prisa y fue de risa. Pase con mucho peligro. Merino. Merino. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol! España Se ha visto en el balcón del área y toma, ahí tiene, fuerte y a un lado, gol El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Y el partido se les pone cuesta arriba a los suizos. ¡El pase es interceptado! ¡Puede seguir avanzando! ¡Ahí puede lanzar el pase! ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! ¡Adama!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 La diferencia ahora es de dos goles, el partido está... 3-1. A Kanji. Abre el juego, lo intenta por banda. Interesante jugada de solitario, puede ser peligrosa. Buen control ahora, no dan el partido por perdido. En bolo Por desgracia para ellos, el portero se ha interpuesto en su camino. Sakiri ejecuta el córner. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Acabarán lamentando esta oportunidad fallida. El centro fue bueno y tenía toda la pinta de acabar en gol. Lástima de remate. Adama. El balón se va por la línea de banda. Ojito que le cortan en el pase y pueden contra golpear. Ojito con ese pase, se va solo. Magistral la parada de Sommer. El saque de esquina Bavaria. A las manos directamente. No llevaba mucho peligro, la verdad. Seferovi. Juega la roja. El árbitro pita, falta por del equipo español. Parece oportuno este cambio táctico, Ruiz. Bueno, querido, alguna solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Muchas gracias, Antonio. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. Adama. Pase peligroso. Le roba la bola con una gran entrada. El pase no le sale como esperaba. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Rodrigo. El balón cambia de dueño. Juega la roja. Rodri. Y vuelven a despejar, no sé cuántos balones han sacado hoy. Rodríguez. El Beldi. Han cortado. Adama. Buen pase filtrado. Merino. El guardamete envía el balón más allá de la zona de peligro. Está bonito el partido, pero sería un mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Buen balón a la zona de peligro. Adama. Ha fallado. ¡Y pierden el balón! ¡Pase con mucho peligro! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Busca el gol desde ahí! ¡Evitó el peligro tapando el tiro! ¡Brelen voló! un balón en la zona de peligro balón perdido ahora lo tiene el equipo rival atento González que el equipo se lanza al contraataque pase a la zona de peligro ...baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada... ...el guardameta ni se ha peinado porque el balón se va lejos... ...pero ojito Manolo, ¿eh? que cada contragolpe ya es un aviso... ...como no lo paren, acaba en gol... ...y gol... ...este gol les deja perdiendo por uno... ...aún hay tiempo para la remontada... Ya están otra vez en el partido. Sí, porque se ponen a un solo gol de distancia. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Busque. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Qué parada del Meta! Buena parada el portero, ha salvado al equipo Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Ese corner tenía licencia para matar Pero no ha sabido rematarlo como debía. Bueno, lo importante es no perder comba y seguir intentándolo. Turno para el equipo helvético. No consigue robar la pelota y será saque de banda. El Beldi. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. El centro sale de la zona de peligro. Y despejan, pero acaban posesión del contrario. Adama. Suiza con el cuero. Pase que se adentra con mucho peligro. Ojito con ese pase. ¡La recupera en el área! ¡Ojito con el contraataque! ¡Brelen voló! ¡Pase peligroso! o en balón a la zona de peligro! ¡Se cuela entre la zaga rival! ¡Rechaza el guardameta! ¡La pelota que se va al lateral! La grada sabe que el resultado es corto y anima al equipo a marcar más. Pase con mucho peligro. ¡Qué gran oportunidad! Tremendo el guardameta, acaba de salvar a su equipo de la derrota. Y no era fácil, eh. estaba solo ante el peligro, como decía la peli. Corner bien sacado. Despejas de centro que podría generar peligro. Venga hombre, que ponga en el autobús. Torres. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Brelen voló. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. A ver ese balón a la espalda en la zaga. No tiene nadie que le pare los pies. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! golazo golazo! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos ¡Qué gran momento para él! Con este tanto acaba de conseguir un hat-trick En este partido ha demostrado encontrarse en una forma extraordinaria Pero es que además ha aprovechado sus ocasiones realmente bien El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¿Cuánto queda, Antonio? Quedan 15 minutos. Tiempo suficiente para darle la vuelta al partido o, al menos, para luchar por ello. Gracias, Antonio. shakiri está intentando provocar el fallo del rival. Horrible el pase que acaba de hacer.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 Este partido parece cosa de un solo equipo. Y pierden el balón. Pase con mucho peligro. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. voló, que nadie se despiste que ojito, puede haber contra, el contraataque se ha quedado en nada Adama Rodrigo buen pase buscando la espalda defensiva gol gol, gol, gol, gol, gol, gol!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 El partido cada vez está más desequilibrado. ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Pues, mirad, el tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso. Luego el colegiado decidirá si añade algo. de Sakini! Tienen actitud Paco, pero no aciertan de cara al marco. Torres. Adama. Tiene toda la banda a su disposición. Pase que se adentra con mucho peligro. Detiene ese disparo. Banderín en Orsay Bueno, pues te digo que en ocasiones como esta Me alegro de ser comentarista y no juez de línea Manolo, qué presión sufre esta gente. Gracias por la información, Antoñito Ojito con ese pase la, El gol está casi ahí Sommer no se ha con el esférico Cuidado, cuidado Sommer que esto sigue el guardameta le va a poner un monumento a este hombre. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Adama. Puede seguir avanzando. Tiene apoyo cerca. Balón al área. Nada, al final no encuentra ningún compañero ¡Adama! ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego! Y ahora esos comentarios desde la banda que sabemos que te encantan, Ruiz Mira, eh, tengo aquí al lado al entrenador y ha hecho un gesto muy expresivo como diciendo ¡Pero sale un poco más tarde, hombre! ¡Gracias, Antoñito! Es una buena ocasión. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. El balón vuela hacia el área. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Sube. ...posesión para España... ...se acerca la portería... ...lamentable, vaya fallo que ha tenido el socio... ...creo que ha sido una de las paradas más fáciles de la carrera del portero... ...por Dios... Rodríguez ...falta a favor del equipo de Suiza... ...y le pega a Puerta... ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Sakiri! ¡El área suya! ¡Buena actuación! ¡Del portero tras el córner! busqué ¡Cuánto amplía el árbitro! Añade cinco minutos más el árbitro. Se han producido varias interrupciones. Para mí, una decisión acertada. Se escuchan pitos desde la grada y no es para menos porque tienen el partido a su favor. Gracias, Antoñito. Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque. La avalancha de la contra sigue adelante. Imparable. Centro con peligro al área. Sommer no se hace con el esférico. Cuidado. ¡Y pierden el balón! ¡Pase ah, que se adentra con mucho peligro! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Y con esto completa el hat-trick. ¡Vaya partidazo, Paco! ¡Se ha ganado el balón firmado! Eso es contribuir con tu equipo y lo demás son tonterías. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Atención, que el pase es robado. Busque. en balón a la zona de peligro. Campaña. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Busqué. Ojito con ese pase. ¡Gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol. De España. ¿Quién dijo que el tiempo de descuento era para relajarse? Ya lo estoy viendo, Manolo. Vaya turra, les está metiendo a los rivales. Se van a ir a casa calentitos. Esto ya está más que visto para sentencia. Sube. Char. Prelemboló. Bueno, Paco, ¿quién le hubiera dicho? Para ser un amistoso, menuda paliza que le han dado. No se trata de amiguetes, ¿eh? Hay jugadores que no entienden de amistosos, Manolo. Y cuando se ponen la camiseta de su selección, menos. Y este ha sido un claro ejemplo. He's coming all about it. <laughs>